Perrunis, bienvenidos. Hoy les quiero mostrar un pequeño extracto del directo de ayer que hicimos que justamente conseguimos la misión extraer cuatro placas enemigas en el modo de meseta. En este caso tenés que matar a un enemigo, a un player real y una vez que lo matas vas a su mochila y buscas la placa de bronce. Aquí en el video les muestro cómo es. Como podemos ver la placa se encuentra justamente a la izquierda aquí en forma de cobre o bronce mejor dicho que dice 2500 y la puedes vender o te la puedes llevar como en este caso como si fuese un ítem cualquiera. Lo que haces es juntar cuatro placas y te la llevas. Es acumulativo. Si matas a uno y extraes, se acumula una de cuatro. Ahí podemos ver que la placa indica... De quién es y a quién y quién lo mató. No se olviden dejar un like, compartir y suscribirse. Vamos a llegar a la meta de mil suscriptores antes de fin de año. Les recuerdo que en la descripción de este video van a encontrar el link que los va a llevar al servidor de Discord. Donde nos encontramos siempre para jugar y encontrar team para diferentes juegos. En este caso hay dedicado un canal para Warzone 2.0. Sin más, nos vemos la próxima.